Decían que cada niño nace con un dote, dotado para algo. Hay niños que nacen dotados para la música porque tienen buen oído. Hay niños que nacen, y para los idiomas, porque el, la voz es música. Hay que escuchar a Mozart, hay partes donde la ópera se oye la, música, la voz de alguien que está cantando y hablando. Y, y a propósito de la ópera hay gente que nace para hacerlo teatral, desde niños se le La inspiración es una palabra que ya ni debería de usarse, porque en todo caso, pues Picasso era inspirado todo el día. Yo podría decir que estoy inspirado todo el día, hasta de noche, estoy de noche, estoy termando. Estoy yo cuando me acuesto, estoy pensando en el proyecto que voy a hacer el otro día. Y de hecho, gran parte ya lo está resolviendo. Y en la mañana yo me levanto y ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la inspiración no tiene nada que ver. Es un cuento que inventaron los güemes de la época del comienzo del siglo, porque se emborrachaban, consumían este, drogas. ¿no? Entonces, pintaban cuando se sentían con ganas. Después de pasaba la resaca, pero este, era una palabra. En cambio, no hay inspiración, hay disciplina. Es la, el trabajo este es de una disciplina, y en la de la Escritura es disciplina. Yo te he conversado mucho con Mario Vargas Llosa, porque hemos coincidido en Quito, he estado en Centroamérica. Bueno, no fue mi segundo hogar en los amigos entrañables, que hasta ahora es inolvidable, ¿no? Como hermanos, tuve el privilegio de, de conocer a hombres y mujeres muy solidarias, muy cariñosos, eh, que han sido mis amigos toda la vida, ¿no? y nos hemos emparentado a través de los niños. ¿no? Esa es madrina de, de mi hija Lilian. su chía. Mira, la, la, la, el arte no es una carrera. O sea, quítate esa palabra de la boca, me da la rabia. El arte no es una carrera. El arte no es un oficio. No es ni siquiera una profesión. Es una pasión. Si no la tienes, dedícate a otra cosa. Tienes que estar apasionado, Eso es la palabra, carrera, es. Yo te estoy de corriente a tierra y todo eso. Y piqué a la selva, vivir como bogán. dos años sin zapatos, con un machete en la mano, y aprendí a sembrar café, té, a podar árboles y luego permanece esa experiencia en los aserraderos cargando, cargando este, madera, una cosa bien pesada, enamorado de la selva, sin zapatos, con un pantalón corto y a veces sin camisa por un calor que Y no me quería venir, pero regresé. Y para suerte mía fueron tres periodistas de caretas, Pepeado, el negro cero y un muchacho Velázquez murió muy joven. Orcero se ha vivido, estaba viejo, el creó de rama magisterial. ser Y Pepeado, el escritor, trabajó en de muchos años, que ha muerto hace poco. Íntimos amigos. Y Tamariz, creo que también estuvo ahí, Tacotamariz, que está vivo. Y me vieron en, en Tingo María y había hecho una exposición y publica una página en caretas excepcional. Cuando llegué a era famoso, y entonces me volvieron a dar la beca porque debían de haberme expulsado. como bueno, Manuel me mandó un mensaje y me, me volví a incorporar a la escuela. Y la escuela ya estaba en mejor condiciones, las becas ya no eran 50 soles, sino casi 500 soles pero eran selectivas para 20, el máximo. Entonces después ya todos esos diarios.